Hola chicos Bueno, los chicos de, de Coverpool ya están de vuelta y están poniendo la lona de hecho ya está está puesta eh, pues no sé, obviamente ya están haciendo sus sus eh, comprobaciones y todo eso pero bien y esta vez queda bien entonces, <risa> me saluda este chico, es de Argentina. El otro de Galicia. Entonces, vamos a verlo una vez puesta. Me estoy quemando los pies. Hace mucho calor aquí arriba. Ah. Es interesante. estoy quemando los pies, pero en, en el color gris. A ver, hay más, hace más calor aquí que aquí. Vale, entonces vamos a ver. Eh, no van a tardar mucho, creo. Hola, chicos. Bueno, hoy es jueves y han estado aquí eh, los tíos. Son súper amables, tengo que decirlo. Que, que son muy amables, y bueno, han puesto todo y esto, esta es la lona, vale, con esto, claro que eh, va hacia abajo, está, está encima del agua y claro, cu cuando llueve, el agua se queda encima, pero lo que nos han dado, lo que viene con con, eh, la lona es, es una bomba, Se pone la bomba se pone encima de la lona y, y es, es, se, se salta automáticamente así que si, si hay agua automáticamente saca el agua pero lo curioso es esto que y me, me han invitado a comprobarlo y voy a hacerlo con vosotros eh, para limpiar la lona, te pones encima, ¿vale? Te pones encima con una escoba y, y limpias. Vale, entonces, vamos a ver. Ok, debajo el agua. Entonces, puedes pisar. Mira, estoy en medio de, de la piscina. Pisas... ¡Wow! ¡Oh! Entonces eh, eh, he visto fotos de, de toda la familia encima de la lona y efectivamente es lo que puedes hacer. Es eh, eh, súper seguro y me encanta. Porque con los niños yo no, no me quedo tranquilo cuando si los niños están aquí y nosotros arriba. Ahora sí, ahora sí. Y vale, tenemos un mando. Claro que esta, esta es la cosa. Pero también funciona con el mando y el mando desde arriba. A ver, pero no sé cuál es para abrirlo. ¿Vamos a abrirlo? ¿Es esto de abrir? ¿O oh, esto? Esto. Vale, tienes que mantener pulsado el botón. Y se abre. Y claro que mantiene la piscina más caliente, eh, tampoco entra la suciedad y, y se, se para automáticamente. Luego eh, no entra la suciedad, que también es importante. Eh, por ejemplo, las palomas se ponen en la piscina cada noche eh, con su aceite, su grasa personal más eh, unas cacas, entonces ya no pueden entrar, menos mal. Vamos a dejar agua, pueden beber agua sin problemas, pero de la piscina no. Entonces vamos a cerrarlo. Entonces funciona con, con una especie de, de cordón. Entonces la, la rueda tira y luego el cordón también tira... Eh, a través de, de ese eh, el guía, fenomenal. vienes con garantía de, o bueno, suena como un, un anuncio ¿no? para cover pool, pero vienes con una garantía de tres años, que está bien, ¿no? está bien. Y luego, ya, se cierra del todo y se para. Y ya. Segura, la piscina segura, me encanta. Eh, solo tengo que arreglar esto, que es debajo donde, donde teníamos el, el, la ducha, el plato de, de la ducha, hay un hueco. Entonces tengo que llenar el hueco con algo para que no entre la lluvia y todo eso. Eh, pero aparte de eso, todo bien. Estoy muy contento, muy contento. Bueno, hasta luego chicos, ya casi es de noche.